mierda de conciencia. Desde que al entrar al supermercado la había visto acurrucada en la puerta con aquel cartel lleno de faltas y, seguramente, de mentiras, no hacía más que sopesar si darle los 50 céntimos del carro cuando terminara. 50 céntimos eran casi 100 pesetas. Le alcanzaba para algo de frita que era muy sana. Si supiera que no era celíaca, hasta ella misma podía comprarle un bocadillo. O una loción para piojos. Aunque igual también tenía pulgas. Nunca había visto una pulga, pero decían que saltaba mucho. Demasiado. Lo suficiente para fingir una llamada de móvil cuando saliera.